Misiones. El candidato peronista del Frente Renovador de la Concordia, Oscar Herrera Awad, derrotó por casi 60 puntos al candidato de Cambiemos, nada menos que el presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni. El peronista obtuvo el 73,1% de los votos contra el 17,34% del macrista. Se trata de un récord histórico de diferencia en la provincia que implicó una nueva derrota para Cambiemos, en este caso, en la cabeza del presidente del Consejo Nacional del Partido de Macri. Nosotros en nuestra provincia discutimos las cuestiones misioneras. Acá no tenemos... Ninguna, ninguna expectativa de esto de un alcance nacional, es una, una elección propiamente de, de los misioneros donde cada uno de ellos van a validar la gestión que venimos realizando a lo largo de este tiempo y después será el tiempo, sí, seguramente desde nuestro espacio político del análisis que corresponda a las diferentes áreas de la política nacional. ¿no? La San Juan. El gobernador Sergio Uñac del Frente Todos logró la reelección con el 55,84% de los votos, aventajando al candidato de Cambiemos, Marcelo Orrego, que fue votado por el 33,87%. Creo que también se impone agradecer a todos quienes integran este frente, que ha tenido la posibilidad de salir primero en la jornada de hoy, que ha estado compuesto primero por un concepto de unidad, porque cuando cuente todos los partidos, participantes que son más de 20, 30, eh, nos daremos cuenta que en definitiva podemos no todos pensar de la misma manera, pero sí establecer algunas pautas que han marcado la unidad o la uniformidad de este frente, en donde hay un partido que es la columna vertebral, que es el partido justicialista, pero también están partidos históricos de la provincia de San Juan, como el partido bloquista, otros partidos provinciales, partidos departamentales, eh, los movimientos sociales, están las centrales sindicales, en definitiva, grupo de sanjuaninos que pensamos que esta provincia las Construimos entre todos. Política. El peronismo se arma para el próximo gobierno. Se realizó una reunión y un asado en la casa del dirigente empresario peronista y presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Ciro. Se habló del presente y futuro del país, de cómo se resolverá la situación económica que vive el pueblo, y acordaron trabajar en conjunto para dar su total apoyo al peronismo en los tiempos difíciles que vienen, en un marco amplio, donde estuvieron presentes la ex vicegobernadora de Buenos Aires, la pastoral social porteña, ex embajadores, precandidatos actuales, mujeres y hombres fuertes del peronismo que trabajan en el armado de planes y programas. Aseguraron, además, que el próximo gobierno será... Peronista, y no tienen dudas que triunfarán en las próximas elecciones. Sindicales las trabajadoras y trabajadores del laboratorio Kraber realizan un acampe en dos plantas de la empresa con el objetivo de hacer visible la situación que enfrenta el casi medio centenar de empleados que fueron despedidos y frente a la negativa del laboratorio de acatar la conciliación obligatoria. Con el apoyo de los vecinos, el grupo de trabajadores permanece en las puertas de la empresa pidiendo por la reincorporación de los 47 despedidos. Aumentos las petroleras IPF y Ryzen, con su marca Shell, aumentaron desde este fin de semana un 1,5% el precio de sus combustibles, nafta y gasoil, en sus estaciones de servicio de todo el país, según informaron fuentes de las compañías. Esperaron que se inicie un nuevo mes y primer día de mes cobras el salario, pero también cobras el aumento de la nafta. Ya es el ABC de la economía nuestra, aumenta la nafta y mañana en paralelo eh, lo que compres, lo que consumas donde tengas que dirigirte cada uno va a ir remarcando por el transporte, por los medios, por el comercio eh, y siempre subiendo este, mes a mes. El precandidato a presidente Alberto Fernández fue internado este lunes por la noche en el sanatorio Otamendi, donde permanecerá en observación al menos 48 horas. Le dije, voy dando una cosa hace 15 días y me estaba volviendo loco. Me dijo, bueno, dale, venite y, y hacemos unos estudios. Y cuando vine acá me propuso aprovechar para hacer un poco más de estudios. Me dijo, teniendo en cuenta que cargás una campaña, hagamos lo necesario para que, y bueno... Te quedaste dos días, hacemos todo lo que tenés que hacer y empezás tu campaña en paz. Y aquí estoy. Y la verdad es que quise hablar para desmitificar y sacar cualquier locura de la cabeza de alguien. Está todo bien, es parte de los estudios que me proponen hacer para garantizar que estoy todo, todo en orden. No hay ningún tema que, que sea preocupante y bueno, solo para empezar una carrera que va a ser difícil y para empezar con mil historias y mil confabulaciones. Gobierno El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica... Dijo en Radio Mitre en su visita a Córdoba que en los últimos 30 años todos los programas económicos argentinos se quedaron a mitad de camino. Lo que estamos viendo es que por lo menos no está perdiendo contra la necesidad. Hay más o menos 6 millones digamos 6 millones de trabajadores bajo convenio. Ya hemos salvado paritarias para el 50% de esos trabajadores. En todos los casos hubo alguna recomposición con respecto al año pasado y eso estaba muy atado a la capacidad que tenía cada sector. Por recuperar el salario no podés tampoco poner en peligro la estabilidad del trabajo. Pero en general hubo algo de recomposición de salarios del año pasado y casi todas las paritarias siguen con cláusulas de revisión. El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Zapia, lamentó la continuidad del radicalismo en Cambiemos y vaticinó que el oficialismo no ingresará al balotaje en caso de que se ratifique la participación de Alternativa Federal. Tenemos el compromiso de aceptar lo que la convención dijo más allá de que eh, no esté un, en absoluto de acuerdo con lo, con lo que se dijo y con lo que pasó en la convención, pero eso no quiere decir que bajemos las banderas es decir, nosotros tenemos una, una actitud crítica respecto del gobierno y lo vamos a seguir manteniendo para buscar otra alianza eh, tendríamos que eh, irnos del partido o quebrar el partido, o romper el partido. Yo eso lo veo muy difícil. No no lo están destruyendo, creo que lo han destruido. Creo que lo han destruido y, y no sé, eh, no sé cómo, cómo haremos para reconstruirlo, pero lo que sí sé es que tenemos la voluntad de encontrar un camino para reconstruirlo. No Bajo ningún punto de vista vamos a formar parte del gobierno porque no tenemos nada que ver con este gobierno, que es un gobierno neoliberal, que es un gobierno de derecha, conservador. Ciudad. Crece la preocupación entre los padres que envían a sus hijos a colegios públicos en la ciudad de Buenos Aires por la presencia de roedores en varios establecimientos. En lo que va del año, ya son tres las escuelas que debieron suspender clases por varios días para realizar tareas de fumigación y limpieza. Actualmente, hace ya seis días, que la escuela número 11 Marcelo T. de Alvear y el jardín de infantes Lola Mora en el barrio porteño de Caballito debió cerrar sus puertas tras la aparición por segunda vez de ratas en los espacios comunes del establecimiento que usan trabajadores de la institución y chicos por igual. Hernán, padre de una alumna. Y en el verano hubo denuncias de existencia de roedores en la zona y la cooperadora, para empezar las clases, tuvo que pagar una desinfección de todo el colegio. Pero bueno, digo acá la solución no es ni de la cooperadora en este momento, que no tiene fondo suficiente, ni de los docentes, cuando el, año, el otro día querían que los, los docentes colaboren con la limpieza, que no es el problema colaborar con la limpieza, el problema es que es responsabilidad esencial del gobierno de la ciudad. Sindicales. El Sindicato de Sanidad continúa con la protesta en rechazo a los 47 despidos en el laboratorio Cravery, con un acampe frente a las plantas industriales ubicadas en los barrios porteños de Villa del Parque y Caballito. La medida de fuerza, que arrancó el lunes 27 de mayo, es por tiempo indeterminado y se extenderá durante la próxima semana. Carlos Sincer, delegado de Laboratorios Cravery. Lo que la empresa viene realmente es a precarizar, como te decía, recién condiciones de trabajo. Esto es lo que viene, a vulnerar derechos. Acá no existe una, eh, una crisis, esto es todo fraguado, no ha podido demostrar. Estamos, hemos sido instancias del Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, donde la empresa no ha podido demostrar que exista realmente una crisis para proceder de este modo. Pero puede existir una situación económica eh, adversa. No es el caso de la industria farmacéutica, como bien decía. Gobierno. En tono de campaña electoral, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal encabezaron un acto en el conurbano bonaerense. Esta vez inauguraron un metrobús en Quilmes, el partido gobernado por Martiniano Molina, uno de los intendentes que tiene Cambiemos. En su discurso, Macri volvió a insistir en que lo peor ya pasó. Nosotros veníamos a hacer crecer este país, vinimos a hacer crecer este país, pero sin las bases, sin los cimientos, un país grande como este no puede crecer. Sin estar conectado entre nosotros, los argentinos, es imposible que podamos crecer. Sin tener instituciones transparentes, donde se diga la verdad, donde se cuide el dinero de la gente, es imposible crecer. Y todo eso es lo que hemos venido haciendo y cada vez está mejor y cada vez progresamos más. Por eso es que ahora sí estamos listos para crecer durante muchos años en base a hechos reales, concretos, que cuestan, porque son para siempre. En tanto, la gobernadora bonaerense afirmó que Cambiemos lleva realizados 50 kilómetros de Metrobús en la provincia de Buenos Aires y prometió 100 más si la gente los vuelve a elegir trabajar juntos no es un acto, no es un encuentro trabajar juntos es lo que va a pasar cuando este encuentro termine y va a seguir pasando en toda la provincia y en todo el país ya hicimos 50 kilómetros de Metrobús en la provincia de Mauricio y vamos por 100 más si la gente nos vuelve a elegir muchas gracias Política El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja Dijo que es posible sumar al titular del Frente Renovador, Sergio Massa, porque está en la misma línea política y que van a esperarlo hasta el próximo miércoles 12 de junio, fecha límite para inscribir las alianzas que participarán de las PASO. A ver, ¿no? abierto hermano este, este, que creemos que es absolutamente posible, lo hemos escuchado a Sergio en, en su congreso hemos, este, hemos escuchado a muchos de los integrantes de ese congreso y bueno, este, me parece que estamos en línea, hasta el miércoles de la semana que viene vamos a esperar que el 12 cuando vence el plazo y vamos a tratar de integrar con todos, con el límite de que lo peor que le puede pasar al país es que quien gobierna la Argentina que lo hace mal, esté un minuto más a partir del 10 de diciembre de este año. Salud. Provincia de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras de la salud paran hoy y mañana en reclamo de mejoras salariales. Adjudican una pérdida de 15 puntos del año pasado frente a la inflación. Hasta el momento, hay 80 centros de salud que se verían afectados, donde solo atenderán guardias. Educación. El gremio Suteva denunció este martes falta de cupos para comedores escolares en la provincia de Buenos Aires y advirtió que hay establecimientos educativos que no tienen gas, por lo que la próxima semana realizarán una movilización en la plata. Silvia Amasan, secretaria general de Suteva. El tema de los comercios escolares, nosotros venimos diciendo ya desde el año pasado que tenemos estudiantes que la comida más importante o la única es la que puede brindar la escuela y eso con el crecimiento de la pobreza, es decir, 52% de los niños bajo la línea de pobreza, la demanda crece aún más. Política El precandidato presidencial Alberto Fernández Dejó esta mañana el sanatorio Otamendi, luego de haber estado internado por un control tras un cuadro de tos seca y un dolor agudo en el pecho. El sanatorio tuvo la generosidad de sacar un comunicado para terminar con las pavadas que se escriben en Twitter. Ya está, estoy bien, estoy trabajando y quiero En tanto, antes del alta, Fernández recibió al gobernador de Tucumán, Juan Mansur. La reunión duró unos 40 minutos y se dio en la previa de las elecciones en la provincia donde este domingo Mansur buscará la reelección. Es lo que tenemos que hacer Juan, nos dar vuelta a la página, las diferencias que tuvimos dejarlas de lado, Damos cuenta que esas diferencias permitieron que se instale un gobierno que castigue tanto a los argentinos, que Empezar a construir una Argentina que integra a todos, que desarrolle las economías regionales, que, que un riojano, que un tucumano, que un eugenio, que un que tengan la posibilidad de desarrollarse en su, en su tierra. Y yo tengo mucha esperanza de que lo vamos a hacer. Crisis. Un relevamiento que informa sobre la cantidad de compañías forzadas a bajar sus persianas, elaborado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y la Asociación de Empresarios Nacionales, señaló que cierran 50 pequeñas o medianas empresas por día en Argentina. Leonardo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. que está llegando adelante el gobierno nacional que nos hundió a todos los argentinos desde mediados del año pasado en la recesión. Según el propio Ministerio de Trabajo, se pierden mil puestos laborales eh, cada 24 horas. Así que si contemplamos que las pymes que tienen entre uno y 200 puestos de trabajo son el 99% de las empresas, eh, este dato absolutamente es contrastable con la realidad. Inflación. El último incremento del combustible fue este fin de semana donde los surtidores de las estaciones de servicio mostraron sus nuevos precios. Tanto la nafta como el gasoil subieron en un 1,5% y las uvas ya representan casi un 15% en lo que va del 2019. Por esta razón, los consumidores se vieron obligados a buscar otra opción. Casi 2 millones de usuarios optaron por el gas natural comprimido. Testimonio de un mecánico Siempre hubo distintas épocas en donde mejoró el trabajo. La mayor fue en la crisis del 2001. Ahí, este una vez que empezó a salir el, el país del problema, hubo una gran afluencia de... ...de usuarios que se convirtieron. Y ahora otra vez, otra vez empezamos con... ...como que soy de alto y de ojos celestes. Nosotros, la habitualidad de nuestro trabajo es con taxis y autos de trabajo. Pero cuando empiezan estas crisis así profundas de precio de combustible... ...aparecen los, los particulares, que en un primer momento son los autos comunes. Y si la cosa persiste, empiezan a aparecer la, los muchachos del country. Aumentos. El precio del pan superó los 100 pesos el kilo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y los panaderos prevén que el costo aumente durante 2019 por el incremento de la harina. Una panadería necesita 100 bolsas de 50 kilos de harina para cumplir con su producción diaria. A mil pesos la bolsa son 100 mil pesos de movida para encarar la jornada según cifras publicadas por el diario Clarín. Testimonio de una panadera. Nos arruinó a las pymes, arruinó al vecino de a pie, arruinó a las familias. No hay plata que alcance, la gente no puede elegir si pagar la luz o comer. ¿Dónde se vio eso? La gente tiene que comer, la gente tiene que vestirse, la gente tiene que poder comprarse un electrodoméstico, tiene que pagar el alquiler, la escuela de los hijos, la, las obras sociales. Eh, no se puede, es imposible, los municipios no dan abasto, no pueden sostener, obviamente, lo que tienen que sostener, porque la gente no paga impuestos? ¿Quién va a pagar impuestos? Si primero tenés que decidir si comes o si pagas la luz. Es imposible. Política exterior. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer a nuestro país. Se reunió con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Luego asistió al Congreso y a una reunión con empresarios en la Embajada Brasileña. Organizaciones sociales y políticas se movilizaron a Plaza de Mayo para repudiar la llegada del dirigente ultraderechista. En ambas exposiciones se ratificó la insistencia en luchar contra Venezuela. Quería destacar que también hablamos en este compromiso absoluto que tenemos, tanto Argentina como Brasil, con la defensa de los derechos humanos y la democracia, el duro momento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Querido presidente, en el cual ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para que ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela, que es lo que nosotros creemos y sentimos que es el camino hacia el futuro para no solo Venezuela, sino toda la región, fortalecer nuestras instituciones, nuestros sistemas democráticos. No, muy bien. En su charla to, nombró a Venezuela, pienso que toda América del Sur está preocupada en que no tengamos nuevas Venezuelas en la región. Debemos preocuparnos, tomar decisiones concretas en ese, en ese sentido cada vez más, uniendo, sumando nuestros pueblos. Crisis Sanitaria Trabajadores de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires realizaron un paro de 48 horas en reclamo de apertura de paritarias y mayor presupuesto en salud al gobierno de María Eugenia Vidal. Pablo Maciel, secretario general de SICOP, en diálogo con FM Resistencia. Hoy tenemos todas las semanas renuncias en los hospitales, hay una fuga creciente de profesionales del sistema y una dificultad enorme para incorporar jóvenes que ingresen a la carrera hospitalaria por los bajos salarios y las malas condiciones. Eh, los próximos pasos a seguir serán un congreso provincial de delegados el sábado 8 en la sede central de SICOP que decidirá las próximas medidas si no hay convocatoria paritaria. Género Se presentó la aplicación para celulares No Está Sola. ...que busca enfrentar la violencia de género. La misma permite enviar mensajes de emergencia con la ubicación a cinco contactos... ...ante una situación de peligro con solo agitar el celular. La iniciativa fue lanzada durante la marcha Ni Una Menos en la ciudad de Rosario... ...por la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Nazarena Galantini, integrante de la organización en declaraciones a Radio Aire Libre. Eh, la aplicación se llama No Estás Sola y consta de eh, agendar cinco números de contacto que cuando te descargas la aplicación te pide que los agendes, cinco números que tengas en el teléfono como contacto y si estás en alguna situación de emergencia que consideras de peligro, con solo agitar el teléfono se envía a esos cinco contactos que agendaste previamente una notificación que dice que estás en una situación de emergencia y además se envía su ubicación en tiempo real y bueno, esa ubicación se actualiza cada dos minutos, para que esos cinco contactos a los que les llega la notificación puedan accionar de alguna manera ante esta situación de emergencia. Crisis. El Frente Barrial de la Central de Trabajadores Argentinos realizó este jueves una jornada nacional de ollas populares para alertar sobre la grave situación social que se está viviendo más allá de la disputa electoral. Si bien formó parte de una jornada nacional, en el conurbano sur se instalaron frente al Palacio Municipal de Lanús, mientras que hubo otras en distintos puntos de Lomas de Zamora y Avellaneda. Pablo Ocampo, dirigente del Frente Barrial de la CTA, en diálogo con el Foro de Radios Comunitarias y creemos, bueno, por eso salimos a denunciar esta situación y entendemos que no podemos esperar nosotros a octubre. Más allá de quien venga en octubre, creemos que el hambre se tiene que resolver hoy. Se tiene que dar prioridad a la resolución de este problema porque millones y millones en la barriada no comen. Acá ha aumentado a más de dos dígitos la desocupación. Hemos perdido en este año, solamente en un año, mil puestos de trabajo y la pérdida de los puestos de trabajo implica eh, hambre, desocupación, miseria y, bueno, tristeza en las familias y creemos que